insuperable, señores que, que, que a veces hay gente, por eso que, que a muchos urbanos lo tildan de corto de mente, vamos a escuchar un poquito la aclaración de, de la insuperable ¿A una foto ande, anda no salió el video, caramba déjame ver entonces, si le mando señor directo directamente de la cuenta de ella de la insuperable a ver cómo podemos para aprobar, a, a, a aprovechar el tiempo la insuperable, la reina del de, de, de swag. Eh. Ok, le voy a mandar el link, directo como yo sé que todo un tipo eh, tecnológico allá y no nos dio el tiempo por lo de perfecto que tenemos en la oficina. Mientras tanto, vaya colocando las declaraciones de Morsa La Para, que también Morsa se burló, se está burlando de sus colegas artistas, no solamente colegas del género urbano. Como lo dijo Wadi Hakis, que ayer colocamos el video que él subió a su cuenta de Instagram, los artistas no solamente son los lo merengueros, bachateros eh, y urbanos. Ahí están los que trabajan en el teatro, ahí están los escultores, los pintores. Vamos a escuchar parte de un live que hizo Morza la Para. Vamos a escuchar. Ay, Chabela. Hoy vinimos a hablar del cheque. Ahí estaba me ha curado a mí. ¡La banda! Vamos al dame. La gente está en chelcha. Bien, gente, de ayer para acá a mí me han dado... ...con un cheque en la cotilla. O sea, los roba wifi porque la gente que saben no están hablando de eso. La gente que saben están en chelcha, chilindrina normal. Oh, no, todo todos saltitas, están buscando. Sucede que me contrataron para cinco actividades del gobierno, pero cinco actividades... Para, para que la gente lo vea, porque son online para que la, lo vea de su casa, porque imagínate, a mí me da esta risa hablar de esta vaina. Pero hay que aclararle a Pila de Roba wifi <ríe> El público aquí presente. Pila y Roba wifi que comentan Pila y Hiparate. Ayer. <ríe> no, es que todas risa. Eh. Yo no aguanto. Piles roba Wi-Fi, ¿verdad? Y así que le dicen. No. Bueno, oigan. moza la para, de por Dios. Tú estás siendo criticado por lo siguiente. Y, y ahora yo me pongo como si fuera un artista. Una, recientemente le regalaste un carro a tu esposa de más de 300 mil dólares. Fuiste con un roller, que eso está bien. O sea, todo el mundo estamos a una de que está bien. No es que estamos criticando que Moza la para, que la insuperable que los artistas, que los hermanos Rosario de Herrera, no estamos criticando de que estén bien, no, al contrario, para nosotros es un orgullo de que ustedes estén produciendo mucho dinero, pero tengan, tienen que entender que el gobierno no lo está contratando por sí, supuestamente el gobierno lo está contratando, que es lo que ha dicho Francisco Peñaguaba, y fue la idea, lo está contratando para ayudarlo a ustedes y ayudar a sus músicos. Pero en el caso de Para no tiene banda, en el caso de Monsalapara que tiene tres coristas que están igual que él, porque La Para le, le paga dinero a esos coristas. Entonces estamos hablando estamos hablando de grupos de bachata, merenguero, que nadie lo conoce, Oigan, oigan cuál fue el filtro, agrupaciones establecidas, pero mi hermano el que está establecido está cómodo, el torito no debió, bueno, él lo recibió y supuestamente se lo repartió a sus eh, músicos, bien, bien, pero no se le debió dar a, al torito, no se le debió dar a Morsa, al insuperable, eh, o sea, porque ellos están asumiendo, no que me están contratando. ¿Qué contrato de ¿Qué contrato que me están hablando? Eso no es contrato porque a usted se le está dando eso para ayuda. Para ayuda. Por, porque lo que le viene es... No, cuñado, espérese, cuñado, espérese, cuñado. Porque una cosa es lo que... lo que No. No, es que no, cuñado, es que, óigame, eso, esos 100 millones que salen de mis impuestos lo está haciendo el gobierno para paliar porque yo tenía 7 meses sin trabajar. Es que no, es que esos conciertos no hay que hacerlo. Eso no hay que hacerlo. El gobierno tiene que contratarle a nadie. Porque si yo quiero ver a Mozart La yo pongo YouTube. Si yo quiero a Mozart La yo pongo YouTube y lo veo entero. Si yo quiero ver a Fernando Villalón, yo pongo YouTube y lo veo entero. Entonces, eso se llama corrupción. Si es así, es corrupción. Porque ¿dónde dice que hay que buscar? Que el pueblo, que, yo, yo quiero que me digan, ¿qué tú hicieron de que el pueblo está pidiendo esos odios conciertos? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Porque hoy en día, hoy en día tú puedes disfrutar de un concierto a través de YouTube. Mili Quesada está haciendo conciertos gratis, hizo uno la semana pasada y ahora el 24 tiene uno. Y... ¿Por qué hay que darle 100, eh, 2 millones de pesos a Mili por esos conciertos? O a otros artistas. Entonces, eso es corrupción. A mí no me hablan de que, que están contratando, de que, que, que es esto. Porque el mismo Peña Guaba denunció que ante, el anterior gobierno lo que tenía era una mafia con esos conciertos que se hacían, que nunca, nunca para mí fue nada. Ah, entonces eso es corrupción, así que el presidente Luis Abinader, que escuche y vea este programa de consejo, paralice eso y al que se contrató, rompe ese contrato, dígale, usted no está contratada porque usted no necesita, porque eso se vendió eso se vendió sí, pero que no se ha hecho el contrato, que se rompe el contrato, y que devuelvan ese dinero porque eso se vendió como una ayuda a la clase artística que Landorfi, que también es mi amigo, pero metió la pata el, el esposo y manager de Miriam Cruz, orquestó eso por la ayuda, porque como, no, como el toca de queda, no pueden hacer fiesta. Y eso, uh, no, eso se nos ha vendido de que como concierto por concierto, no. Eso se vendió un concierto maquillado de, que de ayuda a los artistas y no es así. Eso se debió de agarrar. Ok, Torito, eh, ¿cuántos artistas tú tienes? Ok, dame un listado por TCS, no. Ok, dame un listado con su cédula, Bien. Ok, a cada artista de eso se le va a depositar en el mismo bono que se está dando en 1500. Mira, entrégale esa tarjeta a tu artista con su cédula, a tu músico, pero también al, al que hace arte, eh, escultor, pintor, el tipo del teatro. Entonces, ahí se le entrega 50 mil pesos. Como dijo el senador, Franklin Romero. Y ahí si hubiese sido una ayuda directa, pero no me hablan a mí de concierto en este fin de año. Yo quiero saber para qué, ¿quién está pidiendo esos conciertos? 100 millones en esta crisis, ¿Para, para unos artistas que están mejor que yo, mejor que usted. Así no, así no. O sea, está tiempo, mi querido presidente, de paralizar eso. Porque son 100, no estoy hablando de 10 millones, no, son 100 millones que salen de mis impuestos. Y hay muchos artistas que sí necesitan esa ayuda, no que lo contraten. Hay artistas que no quieren ni siquiera tocar, es que lo ayuden. Porque no están ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase nada. Ni están en ningún tipo de ayuda. Y hay artistas que están en Estados Unidos, en Europa, dominicanos, que están allá porque no tienen con qué vivir aquí. Ayer presentamos a Tulile. Y hay otros que están radicados allá, que fue otra metida de pata No, porque los artistas que están... En República Dominicana, Ajá. Por ejemplo, Guasón Brazo va, mi amigo. Toca casi todos los días, todos los días. ¿Por qué hay que buscarle un concierto a Guasón? ¿Por qué hay que pagarle a Guasón? ¿Por qué hay que pagarle a Monza La Para? ¿Por qué hay que pagarle al Insuperable? A los hermanos Rosario, a Eddie Herrera, Fernando, Fernando Vialo no necesita eso. Ahora, a los músicos de Fernando, sí. A los tres músicos que usa Watson, sí, directo, pero a ellos, eso es lo que se está criticando, eso es lo que yo critico. Ahora, en otro año, tú me dices a mí, ok, hay un año regular, normal, vamos a hacer, hay dinero de sobra en el gobierno, vamos a hacer un concierto popular y vamos a contratar 10 mil artistas, amén. Pero no estamos ni en abundancia, ni están las condiciones para hacer conciertos, ni tampoco, ni tampoco de mi bolsillo, yo quiero que regalen 100 millones. No, no, es que, es que no, es que no, es que óigame, esos 100 millones están más repartidos. Lo pueden buscar como lo quieran poner, que lo van a hacer la fiesta en el 2040, no. Son 100 millones que se necesita. Mira, ahora mismo no hay prueba, hay que hacer ya de prueba.